¿Qué tal amigos, internautas, seguidores del día? Gracias. A esta hora estamos en la calle 30, subida hacia la parroquia 7 de octubre, también conocida como la Loma del Diablo, básicamente más conocida como la Loma del Diablo. Es el segundo accidente de tránsito que ocurre en este lugar. Este bus de personal escolar color amarillo que vemos al frente no logró subir en la cuesta, la Loma, la Loma del Diablo y se vino hacia atrás, se vino hacia atrás y podemos ver la escena, la escena que en este momento nosotros estamos eh, observando. Para todo hay una exigencia de la comunidad acá que el municipio debería colocar barandas de seguridad en este lugar. Sí, sí. Es importante las barandas de seguridad acá para que cuando un carro venga no entre a las casas. Sí, eso es verdad. Deberían de las autoridades poner balandas de seguridad porque es, esta loma es demasiado peligrosa. Ya no es el primer carro, ya son algunos que, que han sufrido aquí accidentes y se han ido sobre esas casas. Bueno, eh, afortunadamente solamente daños materiales hoy en este incidente. Sí, solo daños materiales. Muy bien. Bueno, en la opinión de los ciudadanos, amigos. Eh, acá había la condición de, de arreglar la casa eh, en este momento... Eh, se ha tenido que arreglar la casita vemos que ya está todo el equipo este, de ingenieros ha dañado dos casas como ustedes pueden ver en este lugar el bus ingresó y, y dañó ¿no? toda la estructura y también la casa de acá al lado, afortunadamente había pues una especie de patio y no había personas durmiendo en este lugar se ha colocado y hay que tener mucho cuidado pues, en, esta, en esta loma eh, la loma del diablo que le llaman que es eh, bastante peligrosa cuando usted sube en este lugar, es traicionera esta, esta loma es traicionera es una loma muy traicionera usted tiene que poner eh, eh, en este caso dos opciones, ¿no? hay muchos que intentan subir con, con tercera y luego, como es una loma que tiene, le da el espacio para realmente usted eh, avanzar en tercera, avanzar en tercera, y cuando ya va subiendo suave, pues la máquina le pide cambio, ¿no? Una segunda, y, y la tercera que es la efectiva. Sin embargo, en ese trayecto de intento de hacer el cambio de, de marcha, es cuando por alguna razón no entran los cambios y usted se va hacia atrás, no le recitan los frenos y bueno, estas son los, eh, las consecuencias, en este momento el propietario de la unidad de este bus ha tenido que pagar todos los daños que se ha ocasionado tras eh, generarse este incidente donde este bus hoy en la mañana pues se vino hacia atrás, ustedes pueden ver la responsabilidad también del propietario Es reparar toda la estructura que, que fue totalmente dañada por el bus ¿no? Por el vehículo pesado Se está retirando todo lo dañado Y ver lo que vale Para armar nuevamente la nueva estructura Hay personal en este momento Vinculado, contratado Para hacer el trabajo respectivo Y darle dejar como estaba Bueno, este es un tema bastante delicado Hay un llamado a la comunidad eh, Que por favor el municipio, la empresa que vial pueda aquí colocar eh, unas eh, barandas metálicas de seguridad aquí vemos como el carro incluso ha frenado, las llantas hay las huellas del frenado ustedes pueden ver la huella, pero el carro sin embargo no, a pesar que el muro es bajito, no la cuneta igual saltó se fue hacia atrás se fue hacia atrás y generó, de haber ha habido barandas de seguridad Pues el carro podría haberse quedado allí Y no ocasionaba pues daños eh, materiales La información amigos internautas Seguidores al día eh, Esto ya lo habíamos anunciado días anteriores También un automóvil se vino hacia atrás Se regresó Y cayó aquí justamente en este lugar Afortunadamente no hubo daños No, no dañó nada Pero el vehículo sí se averió Entonces ese es el segundo vehículo que cae acá ...y el llamado a las autoridades del municipio de Quevedo... ...de colocar una baranda de seguridad... ...tomando en cuenta que este tema de desvío... ...ahora la Loma del Diablo, la calle 30... ...es solo subida... ...entonces vamos a tener... ...bastante tráfico por este largo año 2022... ...que recién lo empezamos... ...dado a los trabajos de construcción del paso de desnivel... ...que se ejecuta en la Loma del Hospital... ...en la avenida Walter Andrade... ...en el sector Atascosa ...entonces eh, es necesario tener este tipo de seguridad de colocar las barandas metálicas para evitar algún otro tipo de accidente. La información para todos amigos, eh, seguidores de, al día que nos ven a esta hora y que nosotros también tratamos de indicarle un poco lo que sucede en la ciudad de Quevedo, en los ríos Ecuador y el mundo y hoy nos encontramos en la ciudad de Quevedo de este lamentable incidente que se registró cuando el vehículo pues, perdió perdió perdió lo que se llama eh, el impulso no el impulso para subir la, la loma la loma o la loma del diablo como la conocen de la calle 30 ahí vemos una cuna una cuna afortunadamente no estaban no estaban los propietarios estaban en el interior ellos tenían aquí una construcción donde tenían a, algunas actividades, algunas cosas y, y bueno, no, no estaban ellos en el momento del de incidente que fue esta mañana como a las 5 de la madrugada sucedió este, este incidente. Amigos, ¿cómo están? Saludos. Eh, bueno, es importante eh, colocar barandas de seguridad en este sector aquí de la comunidad. Así es mi amigo, o sabiendo este tipo de accidentes Sería lo más viable que ya el gobierno local se haga cargo Y ponga varillas de, de protección en, en esta y todas esas lomas que están La de San Pedro también que es otra, peligrosa La de las vacas y todo eso Así ¿no? no importante. El, el dueño del búho ha tenido que asumir todos los gastos Así es, el dueño del, del búho causante del accidente tiene que asumir los gastos todos los así es. La, lo que dañó, ¿qué ha dañado acá? Toda la parte frontera de esta Todo vida. lo que es la frontera, sí. Y el vecino también, ¿no? Me imagino que también una parte del vecino, así es. Así es. Bueno, vamos a ver si hablamos con el maestro. Maestro, eh, los trabajos eh, reconstruir todo lo que se dañó. Así es, así es. Bueno, sabemos que el propietario del bus ha tenido que subir los gastos, ha tenido que subir los gastos por este incidente, ¿no? Sí. Eh, y una parte está Está el municipio ayudando también como para. ¿Cuál es la aporte del, del gasto? Perdón, ¿cuál es la aporte del municipio? Eh, lo que es mano de obra. Mano de obra, eh, sí. Lo okay. que es mano de obra. Mano de obra y la parte de materiales de la compra ya lo hacemos. Así es. El, el, el señor del. ...dueño del vehículo... Él ...es el encargado de comprar el, el material... ...ok, ¿su nombre? Arturo Saavedra... ...don Arturo Saavedra ya nos dijo... ...el municipio está colaborando acá con... ...con la mano de obra de, de los obreros... ¿no? ...que es una parte también importantísima... ...que es... ...cuesta mucho dinero ahora la mano de obra... ...que generalmente... ...con el material, ¿no? ...a veces resulta más caro la mano de obra... ...que el mismo material... ...dado que está cara la mano de obra... Y bueno, personal del municipio, del gobierno local De acuerdo a la información que nos brindaron Está colaborando acá también Y el propietario del bus Ha tenido que, que pagar no Es decir, las correas El bloque, mientras que la mano de obra Está Bueno, ahí está la Mea culpa también de todos Haciéndose responsable no De las circunstancias que, que se dan Eso es eh, importante Destacar el apoyo no El apoyo de todos para que no sucedan este tipo de situaciones y que al final cuando se originan este tipo de, de, de tragedias, de consecuencias en este caso daños materiales eh, estemos ahí todos para colaborar bueno amigos, esta es la información que podemos darle a esta hora hacemos un resumen rápidamente este micro lamentablemente hoy en la madrugada claro que estaba subiendo la cuesta eh, la Loma del Diablo, conocida, es la calle 30 pero la Loma del Diablo la llaman ...se regresó por algunas circunstancias mecánicas... ...y bueno, a pesar que vemos ahí que se ha... ...que ha frenado, huellas del frenado... ...sin embargo, salta este pequeño muro de la cuneta... Y, ...y viene pues hasta acá... ...frente a la vivienda que está destruida... ...como ustedes pueden ver... ...afortunadamente no hay víctimas que lamentar... solo daños materiales... ...y también ahora en este tema... ...el dueño, el propietario del bus... ...asume los gastos de los eh, bloques, de los implementos, mientras que la mano de obra la ejecuta o ha cedido el GAC municipal. El municipio de Quevedo ha presentado pues, su apoyo también con la mano de obra. Y vemos uno, dos, tres, bueno, eh, cerca de cinco obreros, un maestro que está dirigiendo los trabajos que se van... que se van a ejecutar en este lado. Y el pedido de la comunidad es que se coloque una baranda de seguridad metálica en este lugar para evitar eh, que de pronto algún otro vehículo vaya y se choque nuevamente, impacte con alguna vivienda. Bueno, los, los propietarios de la casa salen, salen de, de la misma, ¿no? Luego de este... Bien, amigo, usted es morador de acá, ¿no? No, no, yo no soy morador. Bueno, este tema, ¿cuál es el pedido? Hay un pedido especial de la comunidad que se coloque barandas de seguridad en este lado? Mire, porque le puede dar información, a ella de La otra vez usted haya pedido barandas de seguridad, doñita. Eh, bueno, su pedido sigue pendiente y ojalá hay algún compromiso que, que se ha manifestado referente a estos últimos sucesos. La, el pedido ya lo van a hacer. Eh, estuvo por aquí el abogado Ángel Mola Salinas, eh, ayudando aquí a la familia. Y prácticamente ya el pedido ya lo van a hacer. Si dio los mediante, eh, dijeron que ya van a tomar las mediciones y que esta calle, esta loma, va a ser solamente de bajada. Ya no va a ser de subida. Y van a hacer un muro... Este, rompe velocidad y van a poner la baranda. Nuestro pedido, espero que señor alcalde y señor presidente de Quevial que realice el, lo, el pedido que le hemos hecho. Hoy en la mañana escucharon el estruendo eh, Fue 4 de la mañana. 4 de la mañana. 4 de la mañana, cuando este carro ya ha salido de reto y. Caucionó el problema eh, de cuatro familias, cuatro familias, eh, esta, o sea, cuatro casas, digamos. Cuatro casas, ¿no? Sí. Afortunadamente nadie salió lesionado. Eh, gracias a Dios nadie, no hubo este, herido ni nada, gracias a Dios. Uh -huh. Bueno, está el pedido y esperemos que todo siga su curso de acuerdo a lo... Planificado. Sí, espero que el pedido que hemos hecho, pues, se realice. ¿Su nombre? Alexandra Peralta. Gracias, doña Alexandra, moradora de este sector. Amigos, bueno, ustedes ya escucharon la información, eh, van, a colocar, van a colocar ya las barandas, va a ser solamente de bajada. Esta es la información, la información que tenemos para todos. El municipio ha colaborado, también el comisario municipal llegó hoy día a inspeccionar el área y se ha comprometido no, como ustedes pueden ver con la presencia de la mano de obra de los obreros que lo está básicamente colocando o poniendo el municipio mientras que el propietario de este micro que usted ve acá ha tenido que asumir ha tenido, ha tenido que asumir los gastos de, bueno, de la estructura ¿no? que se va a utilizar para volver a levantar la la situación de construcción que estaba, eh, bueno, formalmente construida y que ahora está totalmente eh, destruida por, por el impacto del vehículo que sufrió fallas mecánicas y se regresó de la Loma de la calle 30, también conocido como la Loma de, del Diablo. Amigos, la información para todos ustedes, también miembros de la CTE, se encuentran en este momento haciendo operativos. Vamos a ver si que hablamos con alguien de la CTE, eh, Doña Peralta, nos mencionó que hay una disposición que solamente va a ser de bajada, actualmente solo subida. Vamos a ver qué va a suceder en los próximos días. Así que los amigos de la grúa también ya llegan acá para llevarse el bus. El bus queda detenido. Estamos con los miembros de la CTE. Eh, bueno, se van a llevar ahora la grúa, el, el micro. Ah, en calidad de detenido, igualmente porque bueno, se está llegando a un acuerdo. A órdenes de la, de la autoridad competente. Ok, muy bien. Hay una disposición de pronto que esta calle va a ser solamente bajada. Sí, sí, eh, lo que es que es vial ha dispuesto eso, pero dispuesto. No, no sabemos cuándo, desde cuándo, desde los trabajos que se están una se vez están que se, se ejecuten los trabajos. Ajá, sí, los trabajos, lo que es la Walter Andrade. Mira, que se ejecute, ¿no? Sí. El nombre suyo es don José Montalvo. José Montalvo. José Montalvo. Gracias. Miembros de la CTS se van a llevar el bus. Igualmente el bus ha quedado detenido por este incidente. Bueno, esperemos que al final de todo esto seamos ganadores todos, ¿no? La sociedad, la sociedad se ha beneficiado. Bueno, noticia preliminar, amigos, eh, todavía no está pero una vez que se ejecute pese que allí hay una señalética que menciona claramente que es solo, solo subida solo subida eh, ahí está está previsto que solamente sea que solamente sea pues eh, bajada, pero vamos a ver qué sucede y a ver qué nos informa de parte de Keviar. Amigos, muchas gracias por estar conectado en nuestra plataforma. Somos www.aldia.com.es En este año 2022 celebramos nuestro décimo aniversario. Muchas gracias por estar conectado en nuestra plataforma. Manténgase conectado. Siempre somos al día.